¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente, calidad y otros temas súper interesantes para ustedes. En esta ocasión yo he invitado a Aman. Katia Man es experta en lo que es toda la parte de marketing y todo lo que tiene que ver con social selling este, y también la parte comercial. Así que le doy la cordial bienvenida a Katia Amán, este, voy a hacerle una pequeña presentación. Este, Bueno, ella maneja muy bien lo que son embudos de ventas, todo el tema de, de, de lo que, como les había dicho, las redes, este, toda esta nueva tendencia de, del e-commerce y entre otros temas. Este, Katia Amán también es ingeniera en sistemas de informática por la Escuela Politécnica Nacional. También es mentora de empresas B2B para generar oportunidades de negocio a través de LinkedIn, de esta plataforma tan interesante. Y también, bueno, este es, es conocedora a profundidad de lo que son ventas. Así que, doy la comida a Katia, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto, Carlos, un placer estar aquí contigo y compartir con tu audiencia, pues, eh, el tema de, de ventas, ¿no? Que es el tema que me has invitado a hablar el día de hoy, así que encantada. Listo, Katia, sí, exclusivamente eh, eh, lo que queremos ahora compartir con todos es esto de las reuniones comerciales, ¿no? Cómo es este manejo comercial que actualmente estamos teniendo este y apoyándonos ¿no? de las tecnologías, de las formas eh, que estamos en tendencia. Así que empecemos a, por ahí, mi querida Katia, este, por favor, ¿en qué ha cambiado las reuniones comerciales eh, luego de la era post-COVID? Bueno, es es, es eh, obvio saber que luego del post, de la post-COVID ha habido una digitalización, una aceleración de la digitalización, y sobre todo si esto siendo una pregunta muy amplia, eh, me voy a enfocar un poco más a los ambientes B2B, es decir, ambientes comerciales, donde hay una serie de reuniones comerciales para conseguir eh, cerrar una negociación, ya sea algún servicio, algún producto, eh, hablamos de high ticket, ¿no es cierto? Y sí se ha visto afectado porque obviamente, eh, en forma general, digamos así, ya no todas las empresas están 100% presentes, ¿no? Esto también hay que tomarlo con pinzas porque va a depender de cada sector, ¿sí? Pero eh, sí se ve que hay una, un ambiente híbrido que las empresas buscan ya estar en parte presencial, parte desde sus casas, por la comodidad, por eh, e incluso las empresas han visto la oportunidad de bajar eh, algunos eh, eh, costos, porque ya la gente pues no está directamente en las oficinas ¿no? entonces esto ha hecho que eh, la manera de buscar estas nuevas relaciones, de conectar con estos profesionales eh, a, con los cuales yo quiero eh, tener una conversación de la empresa con la cual yo quiero eh, cerrar una posible venta ya debo buscar ingeniarme diferentes herramientas y ahí está la posibilidad de tener herramientas digitales que te permitan conectarte y ponerte de frente, delante digámoslo así de manera eh, metafórica porque lo hablamos de la parte digital también, pero te pones al frente de aquel gerente, de aquel CEO, de aquel tomador de decisión de esa empresa en la cual tú puedes eh, aprovechar para que al, al final del, del día te acerques a él y puedas tener una reunión comercial. Así que sí ha, a, se, ha, se ha digitalizado mucho, por eso el tema de eh, poder entender cómo aplicar ya reuniones comerciales en la parte digital. Correcto, este, bueno, en, eh, has mencionado algunos de eh, este, en este caso, este beneficios que tiene, ¿no? El usar las plataformas, ya no tenemos que este, movilizarnos y lo podemos hacer en cualquier lugar. Y super importante. Este, ahora, bajo tu experiencia, esta forma, esta nueva forma de reunirse en el ámbito comercial, eh, tienen los mismos resultados en la era ante, eh, antes del la al COVID 19 ¿Se logra lo mismo o tú sientes que hay ciertas cosas que no se están logrando? Yo creo que como en todo y sobre todo en temas de marketing, de ventas, todo va a depender, va a depender del sector, pero en general podríamos decir que siempre son herramientas. Uno no puede en el ámbito comercial cerrarse a eh, no tener reuniones comerciales o a reemplazar eh, reuniones solo digitales o solo presenciales. Uno tiene que adaptarse y ver qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores para en base a eso hacer un, un mix. Al final del día, las herramientas eh, digitales eh, o los canales digitales son herramientas ¿no? que me permiten eh, buscar la manera. Y esto, y entro en un contexto también interesante. Cada empresa debería evaluar qué tan eh, rentable, eh, que, cómo yo puedo recuperar la inversión en base a que si monto, por poner un ejemplo, una feria comercial de las típicas. Eh, presenciales donde yo tengo que invertir muchísimo dinero en un stand y todo esto a eh, pues, manejar un embudo de pronto de ventas en la parte digital a través de LinkedIn ¿qué me da? ¿Me puedo, si es que tengo la posibilidad de trabajar los diferentes canales puede ser muy interesante y al final del día es comparar nuevamente cada sector será diferente hay sectores que netamente se mueven en la parte física porque su giro es así pero hay otros que pueden manejar la parte híbrida y hay otros que tranquilamente la parte digital. Ahora, uno de los grandes beneficios que yo siempre veo en la parte digital es que aparte de abaratar los costos, te amplifica el radio de acción, tú puedes tranquilamente llegar a personas, a profesionales a nivel internacional, por eso también depende si tu producto o tu servicio puede llegar a un enfoque internacional, pues puedes aplicarlo y acelera mucho las cosas, ¿no? te, te, te, te masifica. Muy bien, este, definitivamente este, es una herramienta que da mucha, mucho potencial y definitivamente y, y nos está ayudando muchísimo. ¿no? Ahora, este, cuando tú no conoces, al, en este caso, al cliente o al en una reunión comercial, no hay esa esa, esa conexión, no se conocen, ¿tú recomiendas hacerlo directamente a través de, de una plataforma digital o recomiendas ir primero, ahora que estamos en los híbridos, ¿Recomiendas el tradicional, que es un desayuno ejecutivo, un almuerzo y, y tener esta, este primer acercamiento? ¿Cómo lo ves tú este tema? Muy buena pregunta, Carlos. A ver, esto también va a depender, ¿no? Nuevamente, depende de todo, depende del sector, depende de si yo conozca puntualmente cómo... Eh, actúa esa empresa, siempre va a haber un proceso de planificación antes de investigación, de indagación, qué es lo que más pega con ese cliente, porque no podemos dar recetas generalistas, porque siempre va a haber esa investigación en cada caso, ¿no? Ahora, eh, toma, hay, hay otro componente a considerar y es que los seres humanos de por sí nos gusta el contacto físico, ¿no? Entonces, si es que hay la oportunidad, si es que la empresa ve que tiene la posibilidad económica de hacerlo, pues interesante hacer una reunión eh, presencial, pero claro, si tu público objetivo es netamente local y tu alcance o tu eh, objetivo de ventas es para un sector propio de tu geografía, te puede servir. Si es que no, si es que tu enfoque es a nivel internacional ampliar, pues la parte digital te va a ayudar un montón. Ahora, siempre que estamos... Eh, buscando enlazar esas primeras reuniones, conectar con estas personas a las cuales no conocemos sí o sí yo creo que es importante hoy por hoy trabajar antes lo que se conoce como inbox marketing o contenido eh, marketing de contenido donde tú vayas a, haciéndote presente a nivel digital, creando una confianza digital para que la persona antes de que tú llegues a tocarle la puerta, mira, quisiera conversar contigo sobre algo, ella ya te haya te haya visto, ya sea en la, en la propia red, te haya visto en la web, te haya visto en, la, en diferentes redes sociales, te haya visto por correo electrónico, diferentes mecanismos que hoy por hoy tenemos para eh, generar esa confianza y no ir a la típica puerta fría o utilizar, y por eso vuelvo y repito, va a depender mucho de las posibilidades, de cuál es el objetivo de la empresa en la parte de ventas, cuál es mi cliente, eh, tengo la posibilidad económica de hacerlo eh, físicamente Voy a, tengo que medir cuál es el, el porcentaje de retorno. Lo puedo hacer digital. Tengo un equipo de trabajo. Va a depender, hay que hacer un FOD interno para ver cuál de estas alternativas y al final del día probar. Y pues, si es que puedo hacer un mix, eh, pues me quedaré con eso, ¿no? Has mencionado algo súper interesante que es el manejo de las redes para el negocio, ¿no? Este, tradicionalmente se manejaban las redes personales para compartir si estoy con mis amigos, si estoy de viaje entre otras cosas. Pero ahora el enfoque de las redes sociales es hacia eso, ¿no? hacia la parte comercial. Eh, todavía no se, no se lo está usando, o los que no conocen no lo están usando, no están aprovechando ese espacio. Así que sí, es muy muy importante este cambio que estamos, yo considero, en una transición, ¿no? Estamos en una transición en donde estamos eh, todo digitalizando. Ahora, este... Qué importante que es eh, también este eh, lo que tú mencionabas del segmento, ¿no? En este canal lo ven gente de consultoría, profesionales de seguridad salud ocupacional, eh, consultores ambientales. Nosotros, nosotros somos asesores, a, damos servicios a empresas eh, para que cumplan con toda la normativa y, y todo lo que implica. Entonces, en este segmento exclusivamente, este, eh, lo que se hacía anteriormente era justamente lo que yo te decía no, invitarles, reunir, eh, reunirnos en un desayuno ejecutivo y darles una presentación de los servicios este, eh, personalmente hasta ahora no he visto eh, que, que este sector este, lo haga lo mismo a través de, de, de, de las plataformas entonces en ese sentido pues ¿cómo consideras tú cuál debe ser el enfoque en este sentido para que si es que lo logramos hacer en algún momento pues esto sea exitoso Mira, yo eh, tengo bastante experiencia con varias empresas que manejan consultoría, no solo de ciertas áreas, puede ser consultoría empresarial, tú hablas de seguridad, de salud, eh, puede ser finanzas, puede ser economía, puede ser contabilidad, lo que sea, al final del día son servicios. Y esta es una de las bondades, digamos así, o de las grandes oportunidades que tienen las empresas que están enfocadas en servicios, en que puedan eh, proyectar ya no su radio de acción a, un, a los clientes o a posibles empresas locales, ¿no es cierto?, sino a muchas más, porque es servicio al final del día, ¿no? entonces hay una gran oportunidad hoy por hoy de trabajar. Tú mencionabas que es un cambio que la gente todavía no ha visualizado el, el manejar de manera eficiente la relación comercial a través de las redes sociales. Yo te puedo decir que tanto Facebook, Instagram, TikTok, son diferentes redes sociales y es, in, es importante entender para qué son, o sea, para quién, quiénes están ahí. Si, en el contexto que tú me mencionas, ¿Y a quién busco? Yo busco a empresas. Busco de pronto, eh, y, y ahí te pregunto: ¿quién buscas tú dentro de la, la. conectar dentro de la empresa para dar el servicio de consultoría sobre seguridad, ambiente y calidad? Efectivamente son. bueno, busco a responsables de talento humano, recursos humanos, sí. eh, jefes de seguridad, entre otros. Y de hecho, CEOs también que tienen la la decisión final no que, que de, en cuanto a lo que es responsabilidad en seguridad entonces esos serían los los a, la, a las personas que yo buscaría digamos que son tres perfiles ceos gerentes de recursos humanos gentes de eh, jefes de, de la parte de seguridad dependerá el tipo de empresa también porque dentro de tu área pueden haber diferentes verticales a las cuales les va a interesar de una o va a ser más fácil llegar a uno digamos al final son tres perfiles. Estos perfiles están en LinkedIn. LinkedIn es una red social eh, por excelencia netamente profesional y es una de las redes más subutilizadas hoy por hoy eh, a nivel eh, mundial. Solo el 0,6% de los profesionales genera contenido, es decir, hay una gran ventana de oportunidad. Entonces, ¿cómo no subirnos a esa ola al inicio y ser uno de los generadores buscar ser un influencer, una autoridad, generando contenido de valor. Obviamente, si yo tengo claro esos perfiles, esos avatares, tengo que ponerme en la piel del cliente y hacer lo que se conoce en marketing como eh, hacer el buyer persona o el avatar, en el cual yo digo, mira, esta, este profesional pues tiene estos intereses, tiene esta edad, este, datos demográficos, datos geográficos, pero tiene también estas... Eh, necesidades, estos obstáculos, estos sueños, ¿no es cierto?, estos anhelos, estos miedos y en base a esa información relacionada con lo que yo le puedo aportar en tu caso como ejemplo, eh, dar, eh, brindar asesoría para implementar de manera efectiva eh, políticas, eh, qué sé yo, sobre seguridad, ambiente y calidad, ¿no es cierto?, eh, eh, explicarle cómo yo le puedo hacer, y, y es lo que yo hablaba con la generación de contenido, bien vale a, a abrir eh, un espacio dentro de la empresa para, en vez de ir a tocar puertas, o oh, eh, porque una de las, tú, tú mencionabas del desayuno, ¿no? Bueno, pues armo el desayuno y todo esto me cuesta X tiempo y solo llegan 10 personas. Ese mismo, ese mismo recurso, de sea de tiempo, de recurso humano, eh, de, de dinero, lo voy a proyectar o voy a dividir eso para enfocar y tener una presencia digital. O sea, para llegar a 10 personas me invento un número. En ese desayuno, 10.50, de pronto con una nueva estrategia digital puedo impactar a 100 al día. Entonces, al final, uno puede tomar la decisión de cuál es, por eso era importante, tomar, cuál es tu objetivo de ventas a largo plazo, ¿sí? Si tienes la capacidad internamente, el FODA, que siempre deberíamos hacer ese análisis, no solo de internamente, sino afuera, con qué, dónde están mis clientes, cómo están mis clientes, a qué hora están mis clientes, es una gran oportunidad de ampliar y masificar en vez de llegar a 10 o 50, por poner un ejemplo, puedo llegar y en una sola vez que pues no sé, eh, un desayuno me puedo demorar, no sé, hacer uno al mes o uno si es que estoy uno a la semana, uno cada 15 días, con donde tengo una reunión directamente, pero hay eh, y es, en esto nos especializamos, que es en la generación y la implementación de sistemas de budos en LinkedIn, tú puedes impactar de manera diaria a muchísimos profesionales que al final del día ya no vas a ser completamente desconocido y a tener luego esas reuniones comerciales va a ser muchísimo más fácil. Totalmente, de acuerdo, sí, este, la ventaja es que los sistemas digitales son exponenciales no y se siguen viendo, quedan en la red colgadas y y la gente los va a poder seguir viendo y obviamente el alcance es mucho mayor. Excelente claro. contenido. Y para ir terminando, mi querida Katia, ¿cuáles son los principales errores más comunes que tú has detectado para todos los emprendimientos, emprendedores, CEOs que quieren dar este salto? Bueno, primero y valiosa la pregunta, Carlos, con esto estamos terminando. Normalmente las empresas quieren atender a todo el mundo. Eso es lo peor. Lo primero es especializarse en algo. Una vez que tienes especialización de algo, te puedes diferenciar de la competencia. Y en vez de atender a Raimundo y todo el mundo, porque entonces todo, todo el mundo puede ser muy cliente no. Si tú identificas claramente en tu sector a este nicho en específico o a este tipo de personas, pues el mensaje central de comunicación va a ser mucho más preciso. Entonces ofrecer una especialización o dar una especialización a tu público objetivo. Luego, eh, tener claro un mensaje de comunicación, hacer las tareas, hacer un análisis, identificar bien ese buyer que decíamos que mucha gente no lo ve. Otro de los errores tan grandes que yo veo es que la gente se enfoca netamente en vender. Yo hago esto, el descuento, este es mi servicio, directamente. No aportamos valor, solo estamos eh, como un disco rayado hablando si es que, Hablemos de otra red social, Instagram. Si tú ves en Instagram un feed donde solo está la venta, la venta, la venta, el producto, el descuento, te aburres, ya no vas a ir. Pero si al final del día eh, vas a otro, a otro feed donde tú encuentras contenido de cómo hacer esto, los principales errores, lo que estamos haciendo ahorita, estamos generando un contenido, ese contenido eh, va a ayudar a educar, a guiar, a que tú te pongas delante de tu potencial cliente como un experto en lo que sabes hacer, ¿sí? ¿Sí? Eso y pues constante reinvención. Normalmente muchas empresas ven la parte digital como un freno, eh, tienen mucho miedo, no estoy preparado, no tengo un equipo. Pues lo importante es tomar la decisión y decir que sí, se puede. Y cuando no sabes qué hacer, pues buscar la asesoría necesaria de alguien que ya lo hizo para que te guíe en ese proceso. Eso en forma general, Carlos. Excelente contenido, este... Y bueno, muy valioso todo lo que nos has comentado. Estoy seguro que a todos les va a interesar. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, mi querida Katia? Muchísimas gracias, Carlos. Le he pasado súper bien. Eh, darte las gracias a ti, a tu audiencia. Y pues, encantada la vida. Como ven ahí, katiaaman.com es mi página, mi sitio web principal. Ahí pueden ver... Todo el contenido gratuito, también yo tengo un video podcast que también saco contenido diario tanto en los podcasts como en, en YouTube. Así que si quieren aprender en general, es, eh, nosotros nos especializamos justamente hablando de la especialización en eh, ayudar a las empresas que están en ambientes B2B, es decir, cuyo cliente es otra empresa, a cómo implementar embudos de venta en LinkedIn para que puedan justamente generar este canal y un sistema en el que te va a permitir captar clientes de manera constante, predecible y escalable. Tres características importantes que si una empresa ya lo tiene, pues al momento de sistematizar no te preocupas, porque si me viene un mes un cliente o otro mes no me viene, o tengo un, un, una temporada de buena racha y otra temporada de mala racha, lo importante es la constancia, ¿no? Así que básicamente ahí. Y mil gracias por la oportunidad, Carlos. No, gracias a ti este, y por estar aquí con nosotros y, y por haber compartido este gran contenido de valor. Y gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.